Un dos y un dos tres y... Y en el video de hoy les vamos a mostrar nuevamente otro producto de la compañía Bluetti gracias a Blue Bluetti que sigue estando con nosotros y nos fuimos a un parque espectacular para poder mostrarles cómo funciona en detalle este panel solar cómo poder compararlo, su producto y cómo lo hacen para que sea ideal para nosotros en nuestro viaje así que quédate porque hay mucha información que te interesa Gente, ¿Cómo me les va? Hola Marly. Bueno, hola, para no, hola. Para que no nos conocen, somos Marly, somos Andrés. Somos viajando a lo latino en este proyecto. Este, ya tenemos ya bastante tiempito. Estamos ya en la ruta y como pueden ver, estamos pasando justamente por el puente Jean Cartier de Montreal. Un puente muy reconocido. Y bueno, después hacemos un video de este puente algún día. Sí, sí, sí. sí. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy Marley bueno, hoy nos vamos para un parquecito súper lindo que se llama Parc Îles de, de Boucherville Por eso estamos yendo atravesando este puente y luego les vamos a mostrar otra parte por donde se puede atravesar también Y lo que vamos a hacer es ensayar un producto que nos llegó de un patrocinador nuestro que es Bluetti Bluetti, muchísimas gracias a Bluetti por creer en este proyecto Sí, y tenemos un producto espectacular que es un panel solar. ¿Se acuerdan que habíamos presentado la batería en un video anterior? Bueno, pues ahora vamos a hacer la reseña del panel solar. Es un panel solar de 200 watts. Y de lo que le queremos hablar el día de hoy, ¿por qué no lo hicimos conjuntamente con... El, la batería es porque yo he visto muchos reviews y siempre hacen un solo vídeo para las dos cosas y como que no se enfocan bien como lo hicimos nosotros que lo probamos de todo entonces el panel solar siempre que bueno aquí está el panel y ya no nosotros no queremos hacer eso queremos es este hacer un vídeo el vídeo el vídeo le vamos a mostrar todos los componentes pero también les vamos a explicar cómo pudiese funcionar dependiendo de lo que ustedes lo quieren usar y cómo escoger el mejor panel solar dependiendo sí, sí, de lo que usted quiera. para sí, aquí tenemos a una, una amiga nuestra 200. que está por aquí, <risa> <risa> porque yo sabemos que en los paneles solares hay muchos modelos cómo escogerlos dependiendo a, a tu proyecto a lo que tú quieras hacer, entonces voy a hablarles de los componentes, vamos a hablarles también de cómo escoger Cómo decidir eh, precios, marcas y que ustedes puedan decir: ah, ojo, no se dejen llevar por el más caro porque es el mejor. No, no, no, no, no, de eso vamos a hablar el día de hoy sí justo se lo quieren utilizar en, en bueno en la casa, o sea, fijo en la casa, o si lo quieren usar para camping como lo estamos usando Después nosotros, metros, o en 360, fin, para la función que usted le quiera 360, dar al panel. 932. Así que bueno, quédense con nosotros, disfrútense de este video, vamos a una isla muy bonita, vamos a, poner, vamos a hacer unas tomas aéreas que les va a encantar. Y vamos a hablar todo sobre este panel solar. Nuevamente, suscríbanse aquí al canal, quédense con nosotros. Ya estamos en la ruta y vamos a darle a con toda. <risas> Uno. Y lo que vamos a hacer ahora es un unboxing Vamos a ver cómo viene el producto Ojo, ya nosotros lo estamos probando Pero para que ustedes vean Cómo viene embalado Cómo viene este producto de Blue ¿ok? Entonces, bueno, lo que tenemos por acá Viene así Se abre Y viene en esta presentación Ya de por sí, ustedes cuando lo saquen Ponemos la caja ya aquí Viene con estas dos cosas de protección acá La metemos acá Viene con este plástico que sirve para proteger el producto igualmente lo vamos a guardar por aquí y ya aquí lo tenemos de verdad que está bastante práctico el hecho de que tiene este mango de sujetar aquí no es pequeño no es tan grande pero aquí le estoy dejando ya lo que es las dimensiones como tal entonces tiene sus dos pequeños broches y ya lo que empezamos es a abrir el producto entonces vengan y van vean conmigo el detalle de este producto. Y ya tenemos ya este primer broche tiene otro de este lado acá por aquí ya lo que tenemos es una bolsa para transportar todo lo que son los cables pero eso lo vamos a ver ahora ¿okay? entonces, primero vamos a dejarlo aquí y vamos a abrirlo a ver qué tal ¿Sí? entonces se va abriendo y ya empezamos a ver el detalle de cámara 1 acércate un poquitico para acá para que vean entonces ya empezamos a ver el detalle de acá de lo que es el monocristalino, y eso se los voy a explicar yo a, ahora en detalle. Empezamos a ver ya aquí, ya las, las células de monocristalino, y vemos que el material es bastante rústico. Nos vamos a acercar un poquito más para que logren ver. Miren. Este material lo que hace es que tiene ya una capa de protección para que las células de monocristalino este, se protejan como tal. Pero miren los cerquita. Están muy, muy, muy cerquitas unas de otras. Y en esta parte que está aquí ya está muy cerquita a pesar de que no se pierde tanto espacio. Ya vamos a ver por qué quiere decir ese tema. Entonces lo que hacemos es que abrimos aquí. Vamos abriendo ahí. A ver lo largo que es. Ahí si Marley pueden meter todo esto en la cámara. A ver cómo entra todo. Miren. Ocupa toda la mesa prácticamente toda la mesa mire se abre como realmente como un libro y queda de esta manera así los botones ya están marcando el ángulo entonces si ustedes quieren totalmente a 45 grados lo que hacen es que lo colocan en este botón y él busca un ángulo mejor pero en este caso lo vamos a colocar en este que está aquí, que está acá entonces, ustedes pueden, dependiendo del día, si es más tarde, si es más mediodía, si es más tarde, perdón, lo colocamos aquí. ¿Para qué? Para que quede más paradito. Si viene ya cayendo la tarde, vamos a ir subiendo, subiendo, subiendo, hasta que él quede ya casi que ya acostado ya. Cuando ya pasa del mediodía, volvemos otra vez en sentido contrario. Ahora les voy a explicar cuál sería... Los dos tipos de paneles solares. Es importante que empecemos a entender que existe un producto importante que se llama el silicio. El silicio está en muchas de las cosas que nosotros utilizamos, pero en esta opción el silicio es el componente ideal. Es un cristal que lo que hace es que lo transforman y lo ponen en forma de láminas. Existen los paneles solares de policristalino y los monocristalinos, dependiendo dependiendo lo que tú lo quieras utilizar yo te voy a aconsejar si en este caso si tú vas a hacer overlanding como hacemos nosotros lo mejor es utilizar los de monocristalinos. ¿Por porque ellos van a captar el sol de una manera muy eficiente pero si los días están nublados ellos van a captar también lo mejor posible de ese día en los días que son más fríos este panel solar de monocristalino es ideal para ti. Pero ¿qué pasa con el policristalino? Es más económico, pero en los días de frío, los días nublados, va a captar un menos 20% en comparación del monocristalino. Entonces, digamos que cuál es la diferencia. Digamos que si tú quieres utilizar esto y vas a estar viajando, yo te recomiendo mejor el monocristalino. Es lo que se encuentran un poquito más caros del mercado. Pero en este caso, si tú vas a estar en un sitio estático, lo vas a colocar en el techo de tu casa, lo vas a colocar en una van que va a estar estática, lo mejor es el policristalino. ¿Por qué? Porque ese te va a ayudar muchísimo más cuando está estático, cuando siempre está en una zona de full, full sol, cuando estamos en unas zonas ya más nubladas. No es muy eficiente el policristalino. Entonces, en este caso nos vamos a ir por esta opción, el monocristalino. Entonces, yo tengo otra marca acá, muy buena, también es monocristalino, pero quiero que ustedes vean la diferencia entre cómo está la distribución de este producto en comparación al otro no es que uno sea mejor o peor que el otro o si sea, solamente es una producción totalmente diferente a pesar de que este es de 200 watts el otro es de 80 entonces por supuesto que la batería no va a cargar ideal importante si dice 200 watts no quiere decir que todo el tiempo te va a estar dando 200 watts eso es lo máximo que puede agarrar en el momento y en el ángulo ideal entonces es muy importante que tú tengas en cuenta de que, ah, es de 200, siempre me da 200. No, eso dependiendo también del clima, eh, si está nublado, si el, si el día está soleado, el ángulo perfecto, por eso los botoncitos que están atrás. Entonces, bueno, voy a sacar el otro producto, vamos a comprarlos un poquitico para que vean cómo está la distribución de los cristales de silicio, de monocristalino, y ahí vamos entonces a comprar un poco estas dos marcas. tenemos ya estas dos marcas ya tenemos la nueva marca de Blue Eti y aquí tenemos otra marca vean la diferencia comenzamos con esta otra marca cada uno de estos es ya un panel independiente si en este caso hay alguna sombra el panel no va a captar Prácticamente nada, porque es un solo panel como tal. Ahora, si él necesita captar el sol, necesita todo su espacio completo. Lo otro que les quiero decir es que, como es de monocristalino, también vean cómo tiene ya las puntas cortadas, porque el monocristalino está hecho a base de silicio y el silicio son redondos. Entonces, estas son las láminas de silicio que aquí ya las han cortado. Entonces, pero mira cómo se pierde también algo de espacio, ¿cierto? Entonces, este panel es de 80 watts, es de otra compañía que es muy buena, pero como les digo, tiene que estar en la posición ideal para poder captar los 80 watts. Ahora, en comparación con la compañía Bluetti. Miren cómo cada panel es más pequeño, es independiente sin que se pierda espacio. Cuando ya termina ya esta serie de panel, miren cómo ya comienza la otra serie. Ahora es más difícil si aquí le pega una sombra, tenemos más espacio para captar que en este caso acá. Porque al caerle ya la sombra, ya este panel ya no está completo entonces ya lo que, lo que va a pasar es que ya se recorta demasiado para poder captar toda la corriente que bueno, esa luz solar que se va a transformar como tal entonces en este caso están más pegadito ahora aquí la capa de protección es lisa y es muy muy muy muy delgadita casi que podemos tocar la lámina de, de silicio en este caso la capa de protección acá, es bastante gruesa, bastante robusta. Pero si tengo que decir cuál es lo positivo y lo negativo de las dos marcas, sin que metamos el hecho de que esta sea de 80 y esta de 200, es algo que me llamó mucho la atención de esta marca. Miren acá. Bueno, tenemos acá ya los dos paneles solares. En este caso lo que vamos a hacer es una comparación de producto, qué es lo que me gusta de uno en comparación a que no qué es lo que no me gusta del otro. Comenzamos con esta otra marca que está acá. Todos traen ya su bolsillo para guardar todo lo que es el cableado. Chévere, genial, pero en este caso esta marca tiene algo que me gusta muchísimo, cámara 1 si se puede acercar por aquí, ya trae automáticamente un convertidor, es lo que está ya es procesando la luz solar y ya nos pone disponible ya un puerto USB-C y de 3.0, entonces automáticamente podemos estar obteniendo la luz solar, la transforma y ya me la pone disponible para poder conectar un celular, una batería, lo que yo quiera. En este caso, esta otra marca, que es lo que nos trae disponible por aquí? Bueno, veamos. De por sí los cierran, me gustan más de esta. Se nota que cierran herméticamente para evitar que no entre ningún tipo de humedad. Igualmente trae sus cables, trae el manual, pero ya. Nos trae solamente los cables en los M4 para poderlos conectar a la batería. Y listo, ya está, no tenemos otra opción Si tenemos este producto, necesitamos una batería En este caso, o de la misma marca O quizás puede ser también de otra marca Para poder entonces obtener la energía Cosa que no pasa con esta Otra de las cosas que me llamó la atención Como les dije antes Es de que ya las patas de aquí Ya no me dicen ya cuál es el ángulo Para yo poderlos poner Dependiendo del día Yo voy dándole ese ángulo para que poder captar lo mejor posible. En este caso no. En este caso solamente es. La pongo y la quito. Sí, Yo he estado tratando de ponerlo manualmente. Y voy, yo voy buscándole la formita así dependiendo. Pero no me dice. Como me dice acá los ángulos y los grados. Cosa que punto positivo para, para bluetti otra de las cosas que me gustó de esta otra marca es los broches de verdad que tiene un mejor trabajo si cámara puede venir para acá tiene un mejor trabajo son brochecitos como de cuero de verdad que está tiene un trabajito súper chévere y ya trae también por aquí dos ganchos que me permiten poder poner el panel solar de otra manera porque acá trae unos huequitos y yo lo puedo guindar de una forma vertical como también lo puedo poner horizontal. En este caso, no. Ojo, es que lo que pasa es que esta es más pesada. Entonces aquí lo que hay solamente son estos brochecitos que ven ustedes. Que de verdad que son muy endebles. Hay que tener mucho cuidado porque si se le rompe a uno este plástico, ya, ya se dañó. Entonces esa es la única diferencia es que hay que tener mucho cuidado. Y ya lo que queda entonces es abrir y ponerlo en el, en el ángulo que uno necesite. Por lo demás, las dos marcas nos brindan a nosotros monocristalino. Así que ustedes pueden ya escoger a partir de las, estas dos marcas que se las voy a dejar aquí abajo en la descripción, dependiendo a lo que ustedes quieran hacer. Pero, ¿qué es lo que pasa con esos paneles solares que son rígidos? Bueno, también existen de las dos categorías monocristalino como policristalino en este caso si tú vas a rodar con tu vehículo yo te recomiendo que compres las rígidas que vas a colocar en el techo y que sea monocristalino ¿por qué? porque estamos manejando hay días que va a haber sol, hay día que va a estar nublado y esa va a poder captar lo mejor posible pero en este caso si va a estar en una casa yo recomendaría más el policristalino porque ese va a captar más el sol y va a estar fijo Ojo, si tú estás viviendo en una ciudad que todo el tiempo está lloviendo y todo el tiempo está lloviendo, entonces vete por la opción monocristalino. Pero en cambio el policristalino que es más económico, sí, va a captar un 20% menos. Pero como va a estar fijo y eso es una ciudad caliente con mucho sol, ese te va a ayudar a captar entonces un 20% más que un monocristalino y te va a costar más económico. Entonces para mí la mejor opción es dependiendo de para qué lo vas a usar, si te vas a estar moviendo. Y si estás en un sitio que solo hay sol, solo hay sombra o tienes la opción de que bueno la, el, el clima varía muchísimo, como un 50-50, yo me voy de una ya con el mono cristalino. Entonces por ahora esa es la información que les tenemos. Esperemos que estas opciones para ustedes sean bastante productivas y que ustedes puedan escoger cualquiera de las opciones. Que le convenga más a usted para lo demás, síguenos aquí en el canal. Vamos a seguir nosotros viajando. Aquí abajo tienes nuestra página web que tienes los accesos a estos productos y a muchísima otra información. Recuerda darle darle un like, suscribirte a este canal si no estás suscrito y déjanos un comentario si tienes preguntas, que ahí vamos a estar respondiendo muy rápido. Nos vemos entonces, Marley. ¿Cuándo? En el próximo video. Chao cámara 1. Chao. Saludos.